En el problema 5 tenemos un bloque que está conectado a un, a un resorte, está a punto de resbalar hacia la izquierda y nos piden hallar la deformación en centímetros del resorte. Si sí, el coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso es mu sub e igual a 0,4, donde k es la constante del resorte, es de valor 10 newton sobre centímetro. Bien, entonces el problema nos pide la deformación del resorte. ¿Qué es deformación del resorte? Es la longitud de compresión del resorte. Vamos a anunciar antes de hacer el diagrama de cuerpo libre la famosa ley de Hooke. Cuando tenemos un resorte que está comprimido por una fuerza F, o sea, una fuerza F comprime las espiras de un resorte. Digamos que antes el resorte estaba, estaba un poco alargado, conectado a la pared. ¿no? Estaba instalado sobre la pared. Esta era su longitud inicial. Y esta es su longitud comprimida Entonces claramente vemos de que el, el resorte se habría comprimido una longitud de X X entonces vendría a ser la deformación del resorte Y K es la constante del resorte La relación que hay entre F y X es directamente proporcional La ley de Hooke establece de que la fuerza de deformación del resorte es directamente proporcional a la deformación No acompaña siempre la constante de proporción del resorte Entonces ya conocemos la ley de Hooke y su y su equivalencia en relación de la fuerza con la deformación a través del producto con la constante para el problema la constante es 10 newtons por cada centímetro vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre en el bloque muy bien conocemos que es igual la fuerza deformadora del resorte vamos a ver qué fuerzas actúan en el bloque primeramente la fuerza que me están señalando ahí que es de 50 newtons esa es la primera fuerza que actúa sobre el bloque, está en forma diagonal y debe de ser descompuesta rectangularmente. Una fuerza horizontal, una fuerza vertical y además están formando un, un triángulo rectángulo. Tal vez no se pueda ver muy bien, pero acá tengo una fuerza de 50 N. Dense cuenta de que esto es múltiplo de 5, esto es 5 por 10. Acá tengo un ángulo de 37 grados. Entonces aquí el lado que se opone o el cateto que se opone al ángulo de 37 grados debe ser múltiplo de 3. Entonces sería 3 por 10, es decir, una fuerza de 30 newtons actuando allí. Y acá una fuerza de 40 newtons. Sí, entonces rápidamente nos damos cuenta, darnos cuenta de que la fuerza que está actuando horizontalmente es una fuerza de 40 newtons. Es el cateto adyacente del ángulo de 37. Y la fuerza que está al lado izquierdo es, es de magnitud 30 newtons la fuerza de 50 newtons es 5, 5 por 10 la fuerza de 30 newtons aquí es múltiplo de 3 por 10 porque se pone al ángulo de 37 y este el cateto adyacente del ángulo de 37 que estaba abajo le he puesto aquí arriba es 40 es 4 por 10 40 newtons es, es el triángulo notable el triángulo el rectángulo notable de 37 53 sus catetos son múltiplos de 3, 4 y 5 respectivamente siempre la hipotenusa va a medir un múltiplo de 5 bien ahora cuál es la siguiente fuerza que está actuando sobre el bloque si sí, ya descompusimos la fuerza de 50 a ver el posible movimiento según el problema el bloque está a punto de resbalarse a la izquierda el posible movimiento está hacia la izquierda hacia la izquierda por lo tanto la fuerza de fricción debe de oponerse a este movimiento debe de apuntar hacia el lado derecho Ahí lo tenemos, la fuerza de fricción. Fuerza de fricción estática, ¿no? porque dice que está a punto de resbalar. No está moviéndose, sino está por resbalar. La fuerza estática es múltiplo de la normal. Normal por musu e. Y musu e, sí, si lo tengo, el problema me lo está proporcionando, que es 0,4. Muy bien, ¿qué otra fuerza está actuando sobre este bloque? Bueno, pues la fuerza principal, ¿no? la, la del peso. ¿no? Este bloque... Tiene una masa que me lo han dado, creo que es, eh, bueno, había visto que es una masa de 7 kilogramos. Y por lo tanto acá debe, debería ser, eh, masa por gravedad sería 2 kilogramos por 10. Bueno, la gravedad se está asumiendo en estos problemas. Asumimos que la gravedad debe ser de 10. Sería 20 newtons. Porque es 2 kilogramos por 10 de la gravedad. O sea, asumimos que la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado la masa del, del, del bloque 2 kilogramos muy bien entonces ya conocemos la magnitud del peso que es de 10 newtons y hay otra fuerza que es la del el bloque recibe una fuerza que que proviene del, del resorte ¿no? el resorte empuja al, al, al bloque entonces esta fuerza le podríamos llamar reacción reacción del, del resorte sobre el bloque Esta reacción del resorte sobre el bloque lo reemplazamos como F que, es, que viene a ser que viene a comportarse como la misma F de la ley de Hooke De la deformación del resorte ¿Sí? o sea, Es decir, acá yo he puesto fuerza deformadora Fuerza deformadora del resorte es la misma fuerza que el, con que el resorte también intenta mmm, recuperar su forma es decir así como hay una fuerza hacia el lado derecho también hay una fuerza que proviene del resorte hacia el lado contrario por eso que aquí es la fuerza F del resorte sobre el bloque son lo que va hacia el lado izquierdo sí, para el resorte la fuerza que recibe el, el bloque sobre el resorte está al lado contrario entonces la fuerza F la fuerza F va a empujar al lado izquierdo a la izquierda, al izquierdo, al bloque. Muy bien, ya analizamos todas las fuerzas, falta una, la normal, claro, efectivamente, el, el piso reacciona sobre el bloque a través de la, de la magnitud de la normal. Entonces repasemos, en el diagrama de cuerpo libre del bloque tenemos la fuerza externa, la cual es, está en los lados de un triángulo, rectángulo 37.53 ¿Sí? y, y por lo tanto son múltiplos de 3, 4, 5 Sus componentes Está el posible movimiento del bloque Por parte del resorte El resorte empuja el bloque hacia la izquierda Entonces hay un posible movimiento Y de hecho está a punto de resbalar ¿no? Pero lo que impide que resbale Viene a ser la fuerza de fricción F sub E Fricción estática Que equivale a Mu sub E por la normal la normal es una fuerza que apunta hacia arriba y proviene del piso. El piso reaccionando sobre el bloque es la reacción de la normal. Y también tenemos el peso que es de 20 newtons calculándolo de acuerdo a los datos del problema. Bien, creo que aquí tengo que hacer una corrección. No es 2 kilogramos sino 7 kilogramos. El bloque es de 7 kilogramos. Por lo tanto acá el peso debe ser de 70 newtons. La magnitud del peso viene a ser 70 newtons. está la fuerza con que empuja el resorte al bloque F y es igual a, a la constante de deformación del resorte por la distancia en que el, el resorte se ha deformado. Sí, por la distancia con que el resorte se ha deformado. Entonces vamos a ponerle ahí, esta fuerza le vamos a colocar su equivalente, el equivalente del resorte que es para, F, para esta. Fuerza deformadora del resorte es igual a K por X. La fuerza del resorte que actúa sobre el bloque empujándolo hacia la izquierda, en el sentido del posible movimiento, es K por X, siendo K 10. ¿no? Sería 10X. Vamos a ponerle directamente 10X. 10X, Bueno, según la, según la ley de Hooke, debe ser igual a K por X, pero K es igual a 10. Según la ley de Hooke, la fuerza deformadora del resorte debe ser igual a K por X, pero K es igual a 10, tal como dice el problema. Muy bien, ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. La fuerza externa descompuesta rectangularmente, la fuerza de fricción, el peso, la normal y la fuerza con que empuja el resorte del bloque hacia el lado izquierdo. Muy bien, entonces ya todo el diagrama de cuerpo libre está hecho, vamos a sacarlo afuera para que sea mejor. Ahí tenemos. Desarrollo parte 1 En el diagrama de cuerpo libre de, de, del bloque Vemos de que hay una condición de equilibrio ¿no? Que la sumatoria de fuerzas En el eje X es igual a 0 ¿Quiénes son las fuerzas que actúan en el eje X? Bien, tenemos a esta fuerza que es la de 40 Tenemos a la fricción Que es un P e por N Y tenemos, eh, tenemos a esta fuerza que es la del resorte ¿no? que el, La fuerza con que el resorte empuja el bloque hacia el, hacia el lado izquierdo no hay más fuerzas, son las, son las únicas. Bien, solamente hay tres. Bien, ¿cuál de ellas es negativa? Pues las que, la que empuja hacia la izquierda, en este caso 10X es negativa. Las dos fuerzas positivas serían 40 N menos la fuerza de fricción, F sub E. De hecho es más F sub E. Esas dos fuerzas son positivas porque apuntan a la derecha menos la fuerza del, del resorte. O sea, con que empuja el resorte al bloque, es menos 10X, negativo por ser... Porque está empujando a la izquierda. Aquí continuamos. 40 más mu sub e por la normal igual a 10x. Es decir, 10x ya lo pasé al otro lado con el signo cambiado. No conozco la normal, pero más adelante se puede hallar cuando cuando compare la normal. El peso y la fuerza vertical de 30 newtons. Mu sub e si lo tengo, me lo proporciona el problema. Aquí está, el 0,4. Llamemos a esta ecuación ecuación 1 de la condición de equilibrio, analizando ahora las fuerzas en el eje, en el eje Y. La suma de fuerzas en el eje Y es igual a 0. En el eje Y tenemos a la normal, tenemos al peso de 70 N y tenemos a la fuerza de 30 N. ¿sí? Y, y entonces estas se van a relacionar mediante la siguiente forma. Se van a relacionar mediante la igualdad n. N es positiva porque está hacia arriba, 30 es negativa y 70 es negativa porque ambas, tanto 30 como 70, apuntan hacia abajo. Así tenemos el módulo de la normal es 100 newtons. Ahora ya podemos reemplazar el valor de N en, en ecuación 1, entonces diremos 40 más tenemos esto en, en vez de N vamos a reemplazar valor de 100 y con esto ya estamos a un paso de ya la, el valor de x ¿no? tendríamos 40 0,4 más 0,4 por 100 es 40 80 es igual a 10x entonces anulando un 0 tendríamos que x debe ser igual a 8 x es igual a 8 centímetros ¿Por qué centímetros? Porque la constante K, esta constante K es, es, es Newton sobre centímetro. La, la, la constante del resorte que me habían dado es 10 Newtons por centímetro. Sí, entonces, si la constante del resorte contiene una, uni, una unidad que es de centímetros, entonces la respuesta. La deformación de resort, del resorte debe, debe darme también en centímetros. Y listo. De modo que este es el desarrollo del problema 6. Era necesario conocer la ley de Hooke para aplicar fuerzas igual a K por X, donde K era 10, se reemplazaba 10X. Se utilizaba la condición de equilibrio para poder, poder encontrar la relación que había entre entre la fuerza deformadora del resorte y las demás fuerzas que actúan sobre el bloque tuvimos que calcular la normal para poder reemplazarlo en, el, en la fórmula de la, de la fuerza de fricción estática una vez que lo reemplazamos pudimos encontrar que este 40 este número 40 es el valor de la fuerza de fricción estática 40 más 40 80 y esto debe ser la suma de fuerzas en el eje x es la resultante de fuerzas en el eje x 80 newtons pero que es compensada por la fuerza deformadora del resorte aquí al anular este cero estaríamos anulando la constante del resorte ¿no? y así poder encontrar cuántos centímetros se ha comprimido el resorte ¿no? 8 centímetros viene a ser lo que se ha comprimido el resorte es como decir esto, como decir este x ¿no? este x en este caso habría sido 8 centímetros de compresión en el resorte bueno, eso es todo